Y así un solo día para el Yata Evolution Halloween 2018 En donde me voy a estar presentando con Oslak oh Tienes una cita con nosotros este sábado 27 de octubre en el Beat Center Tijuana Vamos a estar haciendo conferencias, contestando preguntas, tomándonos fotos Por fin los voy a conocer También se van a estar presentando grandes youtubers como Patty Mesa y Sanchan Recuerda que tienes una cita con nosotros este sábado 27 de octubre. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Jueves de Misterio con yo, Irene. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante, pero a la vez súper escalofriante. Los tipos de fantasmas coreanos, mejor conocidos como los Wishin. Chicos, pero antes de empezar con esta aterradora investigación, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para así ser parte de la mejor familia de YouTube, la familia Legión Oslac. ¿Y qué les parece si comenzamos? Coreanos o Wishin son almas de personas fallecidas que fueron incapaz de ir al más allá. Estos Wishin están llenos de un dolor o resentimiento que no les permite dejar este mundo hasta que sus almas reciban un descanso. Los Wishin forman parte de miles de leyendas y hasta tienen nombres dependiendo el lugar y la situación en donde murieron. Vamos a comenzar con los Chenyeo Wishin. Este es probablemente el tipo de Wishin más famoso. Es un fantasma de una señorita coreana virgen. Cuando nace una mujer en Corea, se le enseña desde muy muy pequeña que tiene que servir a su padre, a su marido y a sus hijos. Y hacen de este su objetivo de vida. ¿Pero qué pasa cuando en vida no cumplen con este objetivo y mueren? Será imposible que su alma se vaya de este mundo. Vestirán por toda la eternidad un sobok blanco que es la ropa tradicional con la que visten a los muertos el día de luto. Es este vestido largo blanco con la que podemos reconocer a los fantasmas con el pelo largo en las películas de Wishing coreana. Su cabello permanece largo y suelto debido a que sigue siendo soltera y su obligación es tenerlo de ese modo. Al no cumplir todas las expectativas de sus padres, que son casarse y tener hijos, su alma frustrada queda en la tierra atormentando a los vivos. Los chonggak wishin. Los chonggak wishin son fantasmas que representan el equivalente masculino a la chenyeo wishin. Es decir, son fantasmas que en vida vivieron solteros y como no se casaron, tampoco podrán descansar en paz. Existe una tradición coreana en la que se realizan bodas de alma. Así como lo escucharon, son bodas entre un chenyeo y un chonggak para que finalmente puedan descansar en paz. Otro tipo de wishin son los mul wishin. Estos espíritus son fantasmas de agua. Son almas solitarias de aquellas personas que murieron ahogadas en las profundidades de mares y ríos. Dice la leyenda que a ellos no les gusta estar solos, así que si te cruzas con uno de ellos, te tomarán del pie y te arrastrarán hasta la zona más profunda arrancándote la vida. Otro wishin popular es la Guminjo, la famosa zorra de nueve colas. Según cuentan, esta criatura se originó de un zorro que vivió mil años y terminó transformándose en un Guminjo, es decir, en un tenebroso fantasma. El objetivo de la Guminjo es subir al cielo para colocarse en el palacio del gran emperador de Jade, quien gobierna el cielo. Este ser vive en la tierra en la forma de una bella mujer que le gusta seducir y robar el corazón de los hombres. Lo de robar es literal porque terminará arrancándoles el corazón y comiéndose este órgano junto con su hígado para así transformarse definitivamente en humano. Se dice que si un agumijo se enamora y se casa con un hombre viviendo 100 días sin ser atrapada, se volverá una humana. El Geuseung Saya. Que sea un saya o Ángel de la Muerte, en español, es un fantasma que chupe el alma y le envía a la profunda oscuridad. Su función es parecida a la de la parca o la muerte. Este fantasma tiene la cara pálida y lleva puesta la ropa que usaban en la antigüedad los agentes del gobierno, aquellos que daban la sentencia de muerte a los prisioneros. dal Los dal o en su traducción, los fantasmas huevos, se les llama así porque no tienen cara. Estos fantasmas quedaron así por no ser reconocidos. Al no tener parientes en vida, nunca se les realizó una ceremonia de despedida. Y fue así que su alma quedó flotando en la tierra, esperando y atormentando a aquel que se interfiere en su camino. Los dokaevis. Los dokaevis son fantasmas o monstruos que derivan de cosas que pasan muchos años sin uso como por ejemplo una chimenea o una escoba estos seres de carácter travieso y divertido les gusta hacer bromas pesadas y castigar a los mortales que hacen cosas malas físicamente son enanos y su característica más común es que poseen cuernos y por último y a mi parecer los más escalofriantes son los wishin escolares son muchos los wishin de este tipo almas en pena que viven dentro de los colegios en donde ellos en vida se suicidaron seguramente por no haber logrado pasar un examen o incluso por haber padecido un accidente dentro de su escuela. Este tipo de wishing causa gran temor entre los estudiantes que temen quedarse hasta muy tarde dentro de los colegios, ya que nunca falta el rumor de que se han visto fantasmas usando uniforme escolar paseando por los pasillos a medianoche. Bueno chicos, pues esto fue todo por hoy. Espero les haya encantado esta investigación. Recuerden denle like al video y recuerden seguirme también en mi canal personal, yo Irene, para que seas un sirenito army. Recuerden seguir usando el hashtag Legión Oslag en todas sus publicaciones y en todas sus redes sociales. Chicos, nos vemos la próxima semana a esta misma hora en este mismo canal o en mi canal personal el próximo viernes. Recuerden que los quiero con todo mi corazón. Adiós.